Bueno, nos encontramos aquí en Base Mil con el Licenciado Oscar, Licenciado en la Educación Física y Militar en Retiro. Le vamos a hacer unas pequeñas preguntas para conocer más de su carrera y de qué de a qué se entrega esta institución, a qué se dedica. A ver, nos podría comenzar diciendo qué es Base Mil. Bueno, Base Mil eh, es una, una base militar. Nosotros eh, aquí preparamos. Para las diferentes escuelas militares y policiales, como son el Ejército, la PAE, la Marina, en cuanto a escuelas militares, escuelas policiales, está la Policía Nacional, Policía Metropolitana, agentes civiles de tránsito, cuerpo de bomberos y también tenemos para agentes penitenciarios. Bueno, entrenador, eh, queríamos saber qué pruebas se realizan en este campo para poder entrar o ingresar. Bueno, hay pruebas en común, aunque en, la, en el momento de ser tomadas hay una leve diferencia. Por ejemplo, en todas toman atletismo. Hay dos modalidades, Una, ambas son de origen americano. Una se llama el test de Cooper, en honor al norteamericano de Marina, Kenny Cooper. Donde se toman 12 minutos y ahí se miden las capacidades aeróbicas de los, de los aspirantes. Este test de Cooper lo toman más que todas las, las academias o las escuelas policiales. Las fuerzas militares toman eh, otra prueba que también es de origen norteamericano, que son las dos millas. Una milla son 1.609 metros, las dos millas serían 3.218 metros. Eh, también se toma abdominales. Aunque hay una variante, los militares la toman eh, de una forma, estas abdominales se llaman de acordeón y las de los policías o, o las de escuelas policiales se llaman las de remo. Barras para ambas, para todas las escuelas donde los aspirantes eh, quieren ingresar, las barras son iguales, con la única diferencia que en la policía o en las escuelas policiales a las mujeres no les toman barras, pero en las militares sí le toman. Y natación. Y en lo único que cambia es la distancia. En las escuelas policiales para varones son 50 metros, para mujeres son 25 metros. Pero en las militares sí, para tanto hombres y mujeres son 200 metros. En varones por debajo de 540 y para las mujeres por debajo de 640. A grosso modo, estas son las pruebas. Hay una prueba adicional en las escuelas policiales que es la velocidad. A las mujeres les toman 60 metros y a los varones les toman 100 metros. Es la única varianza que hay en cuanto a las pruebas físicas que hay. Muchas gracias. ¿Y nos puede explicar más o menos cuál es la diferencia de las pruebas físicas que las escuelas militares y la policía? Sí, para eso voy a utilizar uno de los comandantes que tiene conocimiento, es nuestro comandante eh, Tigasi Daniel. Eh, en este momento vamos a ver la diferencia, el comandante Tigasi Daniel va a realizar las abdominales policiales, estas inicialmente la posición es básica, es completamente horizontal y las manos deben estar tocando el piso, entonces él va a hacer 5, un poco de espacio, 5 trabajar, aquí los codos deben pasar la rodilla. Cuando él baja, él debe golpear la parte de abajo. Él lo va a hacer un poco suave porque estamos en pavimento. Normalmente estas pruebas son tomadas sobre sesgo. ¿Escucharon? Denle cuatro, ahora sí, más seguidos. Dos, tres, y ¿sí ven. Que a pesar de que es pavimento, él golpea cuatro y cinco. Esas son para los policías. Ahora vamos a ver las de eh, militares. Entonces, él la posición correcta es cruza sus pies y sus manos van puestas sobre el pecho de forma cruzada 5, trabajar él recoge y si ustedes observan los codos también pasan las rodillas y esta vez la variante es en que se cuenta abajo Entonces, abajo 1, 2 miren que sus pies deben tocar 3, 4 y 5 esa es la diferencia, gracias comandante, esa es la diferencia que hay entre las abdominales policiales y las abdominales militares. Eh, ¿Me podrían decir cuáles son los objetivos de las pruebas tomadas? Bueno, eh, a los aspirantes les toman psicología, eh, les toman también académico, y dentro de esto hay, una, hay, hay unas pruebas que son las pruebas físicas, que lo que hacen es medir la capacidad aeróbica, isotónica, isométrica del ser humano. Y en el caso de las policiales también toman la capacidad anaeróbica. ¿Qué es capacidad anaeróbica? Es, es el ejercicio en ausencia de oxígeno, como el, más exactamente el caso de las pruebas de velocidad. Es eso. Aeróbico es, como su nombre lo indica, en presencia de oxígeno, y ahí toman entonces lo que es atletismo, también las pruebas acuáticas, y hay una prueba que no hemos hablado que se llama salto de decisión, que no siendo una prueba física, la toman dentro de las pruebas físicas, y es para medir qué decisión tiene un aspirante, se les hacen subir en plataforma, la, la marina toma en 10 metros, y los, eh, el resto toma sobre 5 metros, tiene dos intentos, él se debe presentar, se pone firme, da un paso al frente y debe caer sobre la piscina, no es una prueba física porque no está diciendo si es fuerte o es débil, pero sí le toma su, su decisión. O sea, ¿qué tal, ¿qué tal es su parte psicológica? Si es fuerte o si es débil. Entonces, este es tomado. Y una de las sorpresas que siempre se toma es que normalmente las mujeres son más decididas, tienen menos miedo a saltar que los hombres. Es un dato curioso y como para que lo tengan en cuenta. explicar cuál es el método? Bueno, nosotros eh, tenemos un método de entrenamiento que es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 del día. Todos los días se hacen abdominales, más o menos un promedio de 300 a 400 abdominales diarias. Eh, se fortalece lo que son brazos a través de flexiones de pecho. Hay unas variantes en cuanto a flexión de pecho que si sí, de pronto más adelante les podemos indicar. Eh, se corre todos los días. Lunes, miércoles, viernes hacemos capacidad aeróbica, que es de, de largas distancias. Y martes y jueves trabajamos lo que son repeticiones. ¿ya? O, eh, se llaman repeticiones o si no también intervalos. Esto lo que hace es desarrollar velocidad sobre resistencia. Piscina tenemos tres veces a la semana. De los cinco días tenemos martes, miércoles y jueves tenemos piscina. Ocasionalmente tenemos salida, por ejemplo, a sitios altos para que los aspirantes ganen con la vamos a los silinizas, vamos al protopax, al cráter de pululaga. esas variaciones hacen que los niveles de hemoglobina se suban dentro de todos los aspirantes. Bueno, normalmente a ellos se les recomienda unos tres meses, pero hay aspirantes que asimilan mucho más rápido que otros aspirantes. Pero la, lo... lo lo que se aconseja es que sean tres meses que estés dentro de nuestra base, pero aquí tenemos algunos que tienen seis, ocho meses y se ven los resultados. ¿no? Tenemos campeones nacionales en atletismo, que es nuestro fuerte, o sea, nosotros somos reconocidos y en la parte de atletismo precisamente, que tenemos muy buenos. Tenemos chicas que han sido campeonas de las, de, las, de las competencias que organiza la Policía Nacional, por ejemplo, la carrera del recreo, hemos sido segundo, tercero, eso es uno de los mejores. Y tenemos atletas que con el tiempo aquí llegan simplemente a prepararse y se convierten en una licenciados Licenciado, nos gustaría saber más de su vida realmente. Eh, comencemos como el punto de, de cómo ¿qué tal ha sido tu experiencia aquí en Basimil? Bueno, yo llevo, muy agradable, llevo cuatro años con, con la base. Eh, como le dijimos al principio, yo soy licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Colombia. Eh, soy suboficial en retiro de Infantería Marina de la Armada de Colombia. Acá soy bombero voluntario. Entonces, el trabajo no solamente es físico, sino también hay un perfil militar, ¿no? Esto le ayuda a los jóvenes. Para, para ayudar a cumplir sus sueños. La parte psicológica es una parte que se está reforzando constantemente. Aquí la parte física, el cansancio, por ejemplo, se puede remediar con un día de descanso, con una pronax o algo así, pero la parte psicológica no hay como... No hay como si un joven de ellos no tiene su parte psicológica fuerte, no hay como hacerlo, no hay peidoritas mágicas, no hay nada por esto. Y llevo 14 años en este país que me he dado cuenta de que mi origen es colombiano y me siento muy orgulloso de, de ayudar a cumplir los las, eh, las expectativas que tienen estos jóvenes en cuanto a hacer una Muchas gracias. Y ya para finalizar, hablemos de la experiencia más bonita o que ha tenido con un joven o con una joven. ¿Una anécdota? Okay. Mm, bueno, podemos resumirlas de todos. La alegría de ver cuando ellos ingresan a su escuela, ese es el mejor premio, no hay dinero que compre esto. Ellos ingresan a las escuelas y empiezan a portar sus uniformes y lo más lindo es ver cuando ellos regresan cuentan las experiencias vividas y, le, y la motivación que le dan a sus compañeros y el agradecimiento tanto a la base como a la este Y al licenciado le agradecemos por su tiempo y muchas gracias, bueno, muchas gracias, la verdad. Muchas gracias. Con gusto. Ahí están los compañeros, un pequeño paneo para que vean a los jóvenes, no den la espalda. Bueno, aquí vamos a observar algunas de las, de las formas como ellos eh, se preparan en cuanto a las flexiones de pecho y fortalecimiento de brazos para pechos un dos, tres, cuatro. Entonces, eso es una variante. Agua para arriba y el cambio. Su mano izquierda va donde estaba la, de, la derecha. Y la derecha toma otra posición. Abajo, arriba. Dos. Y regresa. Abajo, arriba. Tres. Abajo, arriba. Cuatro. Esa es una de las variantes. Otra de las variantes. Arriba un dos. Tres, cuatro. Él abre sus piernas. Abre sus piernas. Y cuando decimos uno, entonces él viene, avanza flexiona y se devuelve algunos eh, puedes aplaudir sí. entonces va a haber una, varia una variación ellos fortalecen tanto sus brazos que pueden hacer ya un poco de, de maroma y ya lo van a observar sí, señor. listos? uno dos Esa es una de las varias. Eh, vamos a hacer la otra, la de sobre brazos. Que bajamos. Para pechos, un 2, abajo arriba. Abajo arriba. Esto fortalece bastante los brazos. Abajo arriba. Arriba, un 2. Y hay muchas, muchas. Hay otra que se desplazan, él se va a desplazar desde allá. Esta le llaman el hombre araña, colocarse, ¿sí? ¿la recuerda? Sí, bueno, esta le llaman así, el hombre araña. Para que pecho, avanzar. Entonces, él avanza poco a poco, cada vez que avanza un, una pierna, el de flexión es bastante fuerte este tipo. Pero nuestras mujeres son capaces de hacerlo y ahorita más adelante vamos a ver cómo flexionamos. Sí, sí. Arriba un dos. Con el desplazamiento para pechos un dos. ¿Sí puede ser? ¿Sí? Para pechos un dos. Ah, va a estar. Como observan ella, como cualquier... Humano puede hacerlo. Arriba en dos. Muy bien, colócate acá, por favor. Acá. Bien? No, no, no. Abrimos las piernas, puedes. Listos. Uno. Dos. Uno. Para pechos, un dos. Cinco, trabaja uno, dos, tres, cuatro, cinco. Arriba, dos. Entonces aquí ellos aprenden, sobre todo las mujeres, que no hay diferencia. Porque en las escuelas no les permiten, ¿no? Es que porque son niñas, hacen de una forma y porque son varones, hacen de otra.